Restaurante El Gamonal, cocina mediterránea en San Pedro de Alcántara, disponemos de modernos y acogedores salones para todo tipo de celebraciones, bodas, comuniones, visítanos y disfruta de los mejores platos de la cocina tradicional española, carnes, pescados a la brasa y platos de la temporada que te sorprenderán. ...reserva en el 952 78 -99 21 ...o en el 638 05 36. ...estamos en la avenida Lorenzo Morito Romero San Pedro Alcántara... ...el equipo del Gamona os desea unas felices fiestas. Y bueno ya sí vamos a empezar con temas de actualidad... ...nos encontramos aquí en un sitio muy bonito... ...que es un restaurante emblemático de, de San Pedro... Lo lleva la familia Romero, se trata del de ergamona como estáis viendo. Y hoy vamos a empezar con un tema fuerte. Y este tema, que el, el que vamos a empezar hoy, es la peña flamenca. Y si estamos en feria, hemos vivido feria y vamos a una especial feria, pues no podía faltar la peña flamenca en este reportaje. Y además es que son personas divinas, personas que aman el cante, que apuestan por las tradiciones y esas cosas hay que defenderlas. ...y cuando dicen, vamos a hacer algo a la Peña Flamenca... ...ahí estamos nosotros también para dar difusión de ello... ...hoy tiene su almuerzo, que es un almuerzo anual... ...lo hace siempre en, en esta época, en la feria... ...y lo celebran aquí, este escenario ya se repite durante varios años... ...pero los artistas invitados son otros que los vamos a ver a continuación... ...vamos a hablar con la madrina saliente, la madrina entrante... ...que también la vamos a conocer hoy, que se dará a conocer hoy... Eh, bueno, son fabulosos, el presidente, Juan Galán y todos ellos... ...también nosotros ya llevamos la lotería... ...que la llevan todos los años... ...que el año pasado estuvimos a puntito, a puntito de que tocara... ...a ver este año, tenemos una lotería también muy bonita... ...que termina en siete, a ver lo que pasa este año... ...bueno yo creo que sí, que esta ya va a ser la definitiva... ...recordamos mucho a... a al señor Álvarez, que estaba también ahí, pero bueno, yo he seguido manteniendo ese espíritu y todas las la fiestas y todos los conciertos que hacen, bueno, todos los, los, los artistas que traen en diferentes eh, épocas y lo muy bien, la verdad es que estupendo un 10, un 11, se me falta el número, para darle nota, porque lo hacen genial. Así que a seguir adelante. Y nosotros empezamos ya con este tema, a abrir boca ya, ¿no? Vamos a abrir boca ya por este programa y vamos a las entrevistas, el cante, todo, porque la peña flamenca se merece este reportaje y más. Y a todos los que os guste el flamenco y tal, pues animaros a que sigáis apoyándolo. Estamos todavía en la coletilla ya de la feria a una gran artista, se trata de María Barea, que es una artistaza, nos encanta su voz, su simpatía, es que lo tiene todo bonito y encima ya la voz ya va a rematar todo, ¿no? Bueno, madrina de la peña flamenca del año pasado, ¿no? Que será, será la madrina saliente este año, sí. la mosca de la tarde. Sí, buenas tardes. Tarde. ...pues nada... ...¿Cómo ha quedó... la feria, cómo ha estado?... ...estamos en ello, todavía muchas actuaciones... ...gracias a Dios con el coro, después individual... ...hice una tardecita flamenca con los abuelos, encantador... ...vaya, todo muy muy muy bien... ...y nada, pues otro año aquí con ustedes... ...bueno, que este año había hecho una feria muy especial... ...porque también había homenajeado a los ya homenajeados... ...que además de pregoneros, <risa> estuvieron ahí en el escenario... ...y lo, lo hacen fenomenal, que es el dúo Arenal... ...que lo queremos todos muchísimo... ...y este año he vestido vosotros también un detallazo con ellos, ¿no?... ...pues sí... ...yo pienso que se quedaron muy contentos... ...porque nuestro componente guitarrista José Antonio... ...les compuso una sevillana... ...la cual nosotros tuvimos la oportunidad de cantarle... ...y... ...se quedaron muy contentos, le hicimos también... ...se la enmarcamos la su sevillana... ...con una foto de ellos y la verdad es que... ...se han quedado muy contentos". No, no te voy a pedir que me la cante, pero... ...¿de qué habla la letra? ¿De pues habla de ellos, de su triunfo... ...de las canciones que ellos han dedicado al pueblo... ...a Marbella... De, ...de todo un poco... ...su recorrido, sí, ¿no?... Su recorrido. ...cantado, eso sí, tiene que ser precioso, sí, sí. Muy bonito, ¿no?... ...muy bonito, bueno, vamos a poner que creo que tenéis imágenes... ...tenéis algo grabado... ...y vamos a meter aquí, eh, que nos habrán sentido ellos por supuesto... ...para ponerlo... ...y bueno, ya, eh, la, como viví desde La Peña como madrina... ...que ya la va a dejar la banda... ...y se nombrará a otra madrina... ...que ahora la conoceremos, la dará a conocer... ...¿qué consejo le vas a dar a la madrina entrante?... ...pues que disfrute... Que disfrute, yo que como soy flamenca y yo me voy a mis clases con Imael Rueda, que estuve con Pepe Ortega y ya ese jubiló, y ahora estoy con Pepe Ortega, pues yo no sé si la que le, la que entre, seguro que le gusta esto, porque si no, no vendría. <ríe> y nadie que disfrute, que disfrute mucho de los flamencos, que disfrute de lo que quede de feria. Bueno, también vamos a también a escuchar la actuación. ...que me estabas tú comentando... ...que es tu profe, el que va a actuar, ¿no?... ...cuéntame, cuéntame... ...bueno, es guitarrista... ...es ahora nuevo de la Peña Flamenca... ...pues como te he dicho que ya Pepe Ortega pues... ...se jubiló y... ...y tenemos ahora este fenómeno... ...Ismael Rueda... ...y ya lo escucharéis que para mí es estupendo... Vamos a vivir estos momentos que son únicos con la peña, con vosotros, que tenéis todo el ánimo, lo transmitís y lo pasamos muy bien cuando estamos a vuestro lado. Así que gracias por atendernos siempre con esa simpatía y que siga este arte tuyo que tiene, que lo escuchemos mucho, mucho, mucho. Gracias. Nada, gracias siempre a vosotros. Un beso. saludamos a antonio esto, esto, que no paran de esto, trabajar hemos visto nosotros, no paran, o esta familia, oh, trabajar, esta familia no, no es, que no es, es que esto pasivo. no es esto es familia y más que familia porque lo que ellos son aquí en el gamoná es ¿eh? y cómo se come pero esto <risa> esto lleva ya los de estos de su padre, qué, ya, estamos echando pinocos, padre, padre. Estamos aquí va, no, estamos no, vamos a felicitar aquí al teniente alcalde por la feria tan buena que ha dado aquí a San Pedro de Alcántara. La no, más bueno. te vimos ayer, ¿eh? Que te sí. Limo, ¿eh? Sí. Bueno, hay que felicitarme a mí, a la alcaldesa, a todo el equipo de gobierno, por el magnífico trabajo que se ha realizado. Y qué mejor sitio para celebrarlo que aquí en la comida de la Peña Flamenca, el mejor sitio posible para celebraciones como el Gamonal con nuestro amigo Antonio. <risa> bueno, Antonio Muy bien se hace un evento muy bonito, evento inolvidable que nunca olvidamos, porque nosotros que repetimos la Peña Flamenca en esta ocasión, que es lo que hemos venido a celebrar con ellos, pero vosotros siempre estáis aquí también apoyando bueno, la Peña Flamenca. Bueno, a vamos avanzando, y tú sabes, estamos aquí con uniones, bautizos, Peña Flamenca, hermandad, lo que haga falta. Menos divorcio, estamos celebrando todo. <risa> bueno, que también se celebra. También ¿no? se andará, ¿eh? También, no? ¿También, ¿También no? hay algunos que se lo celebran. Bueno, bueno que apoyar la peña flamenca porque estas son tradiciones que no se pueden perder, además esto ya forma del patrimonio. Sí, la verdad es que ten en cuenta que ellos hacen actividades durante todo el año, recordar que hacen también el festival flamenco, es decir, que realmente lo tenemos todos los veranos, y yo desde aquí a su junta directiva, a su presidente, hay que decir que, que hace una labor muy importante y hay que recordar que es una de las asociaciones más antiguas, San Pedro Alcántara. Y la labor que realizan en pro del flamenco y en pro de todos estos vecinos, que no solo hay que decir que son de San Pedro, nos encontramos mucha gente, muchos vecinos de Benaví, de Estepona, y eso demuestra que están haciendo las cosas muy bien. Así que felicitarlos. Me ha dicho y yo que hoy siempre... no está pa un cante, ¿no? Y no lo va a hacer un cante No, cante pero hay si que hacer este, en los últimos <risa> minutos, hasta el final. El presidente, que es Juan, eh, yo lo quiero Juan. mucho, pero yo nunca me olvido de mi amigo Paco Álvarez, que sí. era único. Que que siempre la peña, Paco era único. Siempre me acuerdo de él. Gracias bueno, que, que todo finaliza bien, ¿no? Que, que bueno, con este cante. Que sí. con aquí aquí cosas, estamos, ¿no? vamos a estar un rato con ellos y después vamos a seguir en el recinto ferial porque qué te puedo decir. Yo ayer estuve en el concierto de Café Quijano y cuando me fui de la feria, bueno, aquello parecía que que se acababa el mundo, ¿no? Es decir, que increíble. Hasta las 5 de la mañana y yo quiero felicitar a, a todos los que lo hacen posible, pero muy especialmente a la policía local a la Policía Nacional porque está, están haciendo un despliegue de medios, de efectivos, con las cámaras de vigilancia, que yo creo que es muy importante que una celebración de este tipo, sobre todo, tenga garantizada la seguridad. Y yo quiero felicitar a la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y a todos los que han hecho posible que esta feria se esté desarrollando pues de una forma maravillosa. Gracias, Javier. Gracias a vosotros, que también son muy importantes. Bueno, aquí ya ha llegado Juan Galar, el presidente de esta peña, y el teniente alcalde, que quería también felicitar por esta labor que hace también con la peña. Bueno, lo he dicho anteriormente, decir que a mi amigo Juan, como presidente de la peña flamenca, toda su junta directiva, solo podemos tener de la tenencia de la alcaldía de San Pedro palabras de agradecimiento, porque realmente es una labor que realizan todo el año en pro del flamenco, en pro de la cultura y también de la convivencia de todos sus socios, que hay que decir que no solo son de San Pedro. Tiene una parte muy importante de su corazón en Benaví y de otros municipios, y tengo que decir que ...que nosotros, como una de las asociaciones más antiguas del municipio, eh, vamos a estar siempre al lado porque realmente son magníficos y, y no tengo yo palabra de agradecimiento para la labor que ellos realizan. Bueno, la verdad es que el cariño, el agradecimiento es recíproco, porque ¿qué haría la Peña Flamenca si.? Sí, en el grupo de, de, de en este caso del, de la tenencia de la alcaldía de San Pedro y Marbella eh, nosotros siempre agradecido al pie del cañón y dispuesto a, a que esto sea lo de siempre la feria de San Pedro marca una, la pauta en, en lo que son los festejos desde niño lo viví de momento allá por el año 62 63 algunos no estarían y desde entonces yo creo que me perdí muy pocas ferias de san pedro incluso la he, la he pasado mejor que en la estepona que en mi pueblo eh, y, y la de marbella pues, la de benaví también la llevo muy adentro ¿no? de la que fui pregonero y, y eso sí resaltar la labor que hace eh, no me canso ...porque es que desde luego es para estar agradecido... ...la atención y, y todo lo que necesitamos siempre a mano... ...por parte del de, de equipo de gobierno de don Javier... ...y, y delegación de cultura la, y... ...la noche y... de oro se pone hoy con el almuerzo nuevo sí, que además, tiene la eh, ...dicen que hacemos una labor, pero ellos la labor todavía es... ...nosotros nos basamos en lo del flamenco y poco más... ...y ellos tienen que abarcar un libro extensísimo ¿no?... Eh, me, ...me emocioné el otro día cuando a Juan Recio... ...se le dio esa distinción tan, tan merecida y tan bonita ¿no?... ...y lo que demuestra que se vive para el flamenco... ...y para toda la cultura en general. Muchas gracias Juan. A ustedes. Estaremos siempre con vosotros. Bueno, aquí entre amigos, porque sí, esos son bien, todos bien. amigos, ponte también, que nos ya lo de la feria. Fe fe fe fe bueno Rafael, que Marte la has pasado en la feria, ¿no? Te las pasamos mano, no has ido no, no, no, ni el, nada, ¿no? El, el no te he, te he visto. Estaba <risas> riquísimo, el tío Pepe estaba riquísimo. Dime viste, dime viste. Tú sabes, eh, que eh, sabes que yo, yo no, no me escapo de ti. Rafael, se ha pasado muy bien la feria, ¿cómo has visto la feria, Rafael? Pues cómo la vamos a ver, cómo está una feria que se ha hecho este año con grandes artistas como este señor, que hay que agradecérselo. Y la verdad es que mejor ya es imposible. Mejor imposible. Yo a mis nietas, que es la que está yendo todos los días, le pregunto y dice, abuelo, de escándalo. ¿Hemos quedado con ganas de feria o no? ¿Tenemos ya ganas de que llegue el año que viene para otro, otra feria? ¿Que, que acabe esta, que acabe esta, no, no, no, que nos recuperemos. Que <ríe> Vamos ¿verdad? que nos recuperemos. Sí, bueno, a Rafael, en el, el, el tío Pepe ha dicho tío Pepe porque es eh, que tiene más amistad con él que no, no, Pepe, eh. Pero que el tío Pepe nos gusta a todo, eh. él, él, él reconoce, pero nos gusta a todo el tío Pepe. El tío Pepe tiene algo. Tiene ah, hombre. un don especial. Algo especial, algo especial. ¿Sí, sí, sí. especial eh. mira, mira, mira, mira, mira, hombre, por, por favor. favor. Pepe, Fíjate no, cómo será mira. importante <risas> estar el tío Pepe aquí. ¿Cómo lo sabes? Pues nada, venga. ¿Cómo lo sabes? Venga, pasadlo bien también en este día. Gracias. Bueno, vamos a hablar con José Moyano, que es aquí la Peña defiende, vamos, a capa y espada, como suele decir, pero usted siempre está aquí con la peña, siempre, ¿no? De, yo llevo ya con la peña un montón, ya ni me acuerdo. ¿Usted es una pila de artista? No es que sea, bueno, mi abuelo cantaba muy bien, yo soy aficionado, cantado de la peña también, y ahí estamos, estamos ahora estamos fallando con, con Ismael Rueda, que es de Guaro, de, de, de un guitarrista muy bueno. ...y estamos tratando los viernes con él. ¿Y qué más los que le gusta a usted tocar? ¿Qué tal los que le gustan? Bueno, a mí yo es que... Me, me, ...yo estoy aficionado que me gustan todos los cantes... ...el cante rancio como las tiguerillas... ...y, y, y cante de, de, de, de... ...algunos cantes de levante y eso... En cada, ...el cante es que en cada momento... ...según el ánimo que tenga uno... ...se si le apetece escuchar una cosa... ...pero claro, los cantes más alegres como las alegrías... ...los fandangos de huerva... ...tango... ...eso me gusta más que... ...si tengo un, est un estado de ánimo harto... ...pues prefiero escuchar una cosa más alegre... <ríe> ¿Qué estado de ánimo tiene usted? ¿Qué estado de hoy ánimo tiene usted? Hoy estoy bien, hoy tengo un ¿Para estado... Qué ¿Para qué? ¿Para uno tango? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hoy para estoy para pa cualquier cosa... <ríe> a ver, un esclavichito... ...con una cosita así un chiquitillo, una pinceladita... <ríe> no. ...caterrea del no. Con su equinada cero, en la calle más bonita que ronda los ojaloneros, oh, cada real de la oh, no. Pero qué voz tiene, madre mía, yo no me acordaba ya. ...el bozarrón... ...qué maravilla... ...y esto que la voz hay que educarla... uno la no hace voz, así eh, o hay que es, irla... ...la voz hay que cuidarla... ...igual que todo el cuerpo, esto es... ...lo mismo que... que lo, ...la musculatura, las cuerdas vocales... ...y esto hay que cuidarlo... ...no maltratarlas... echándole cosas que no se deban de... ...mucho picante y muchas cosas y eso... ...y hay que... Hay que cantar, no se puede uno ...uno quedar callado, porque si no se canta, la voz se apaga. Entonces, que... para mantenerse hay que ...que estar ejercitando. Siempre, ¿no? Siempre. Y hay trucos, por ejemplo, para la voz, por ejemplo, que hay que lo de la ópera que dice que toman un bueno, huevo. A, eh. Hay algunas cosillas, pero que, por ejemplo, hay unos ejercicios que se hacen también, que prrr, y otras cosas así, que para.. Pero que yo. ...yo me mantengo... Eh, ...yo todos los días canto algo... ...además estoy en un coro también... ...el coro Aire de Arturo. ...y hemos estado cantando ahí en Marbella... ...que son los, los sonidos muy malos... ¿Qué, qué sí, hemos estado tira? cantando pero... Los, eh, ...primeramente ni había sonido... ...ni menos se perdía todo... Y, el segun, ...y la segunda vez pues era... ...la, la caseta esta que hay de Sanpe, San Pedro... ...Arcántara 2002... ...teníamos algunos micros... ...pero como está descubierto... ...pues el sonido se perdía... Es importante, es que si no, el, cante, el cante tiene que haber una buena acústica donde se haga y también tiene que haber un sonido en condiciones, unos micros que estén bien graduados, que estén a su tono, que estén a su cosa y que se escuche. Si no hay unos monitores que, que le llegue a unos sonidos y, y sepa por dónde va, es muy difícil cantar. Buena por esa voz tan bonita, por atendernos siempre con ese agrado y que nos encanta y verdad, que hay que peña más unida y que bien lo lleváis. Muchas gracias. que la feria ha habido para todo y bueno guardo todo un poquito esa ronquera no de hablar y de estar con todo el mundo no qué tal buenas qué tardes. tal buena sí bueno eh, la afonía me persigue a mí en todas las ferias porque bueno quieras que no eh, las cosas frías tienes que hablar muy alto en las casetas en algunas casetas que hay aire acondicionado pues al final todo eso se acumula y bueno se pone uno afónico ronco perdido pero bueno ya está terminando ya hoy es el último día ...y hemos aguantado lo que hemos podido. Bueno, vivimos estos momentos con, también con la Peña Flamenca... ...para poner broche de oro, porque esto es la cultura... ...y hay que seguir estas tradiciones que no le caigan nunca, ¿no? Nosotros apoyamos siempre y de forma contundente a la Peña Flamenca... ...la Peña Flamenca es una de las asociaciones más antiguas... ...yo creo, no solo de San Pedro, sino de San Pedro y Marbella... Eh, ...hacen una labor eh, cultural enorme... ...porque no es una asociación vacía ¿no? y está llena de contenido... ...en su sede hay conciertos... ...pues cada dos por tres... ...organizan el festival... Eh, ...después tienen estas cenas o almuerzo y tal... ...y bueno, hay precios extraordinario... ...todo el trabajo que son capaces de realizar... Su junta directivas encabezadas por Juan Galán... ...gente que se deja la piel porque le gusta el flamenco... ...y en lo que y en lo que nosotros podamos ayudar... ...como lo hemos demostrado, siempre lo hacemos porque... ...porque entendemos que eso, que efectivamente... ...que el flamenco es cultura... ...y bueno, pues pone, pone a San Pedro de Alcántara... ...dentro de ese mapa flamenco... Eh, ...tan importante que hay en Andalucía... ...el festival yo creo que también es uno de los más antiguos... ...de la provincia de Málaga... Así que nada, yo cada vez que ellos tienen a bien invitarnos a, a cualquier celebración, a cualquier concierto, etcétera, pues los apoyamos. Tienen la subvención, por supuesto, que se le da por parte de la tenencia de alcaldía eh, para la organización del festival. Así que nada, encantado de estar aquí, poder acompañarlos y felicitarles siempre en todas sus actividades porque porque son formidables. Muchas gracias. A Hablamos ahora con Pepe Ortega, es un gran artista, un guitarrista estupendo y que me han dicho que está jubilado. Pero nosotros seguimos aquí apostando por ti, por tu no, música, que... tu arte. No, no, lo que pasa es que yo jubilado, jubilado, puedo tocar y sigo tocando. Lo que pasa es que a, a la más de la madre cuenta toca a la hacienda. Yo no puedo hacer... Claro que no, o sea, que no te... claro, a ver que me es mejor, pero, ¿no? pero vamos, yo estaba en clase de la peña. El problema que tengo yo es que no. Los amigos, tú, para los amigos, Ahí está, ya. pero el problema que tengo yo es que no me gusta tocar guitarra. A mí no me gusta. Yo tengo tres guitarras en mi casa. ...no las cojo para nada... ...vamos, pero pues, nada, días y horas y nada, y meses... ¿no? dando la clase, unos, unos cuantos cien de de peña... ...dándole la clase pues, de compás... ...porque no están, no están muy bien de compás... ...algunos, hay otros que han también... A ...hombres, a la mujer, yo, y hombres ...y estoy aburrido, digo, me voy a descansar un par de meses... ...y digo, mira, no me toca para nada... ...y he eh, cortado... ...ya abrí un profesor nuevo... ...que es un profesor que sabe que toca muy bien, muy bien... ...ya lo tengo aquí... ...hombre, que ha estudiado mucho... Eh, se que ha estudiado mucho... ...y tiene que saber lo que es... ...lo que pasa es que algunos no acompañan bien a algunos cantes... ...los pasó las cosas raras, pero vamos. ...y yo aquí, yo he tocado siempre la peña... La actual... ...eso que es que siempre, yo que... siempre es que, siempre que la peña. claro, a San Lovato, a, a Mariana de Conejos... ...a San Lovato, a Arrancapino, a Rancapino, Nano de Jerez... A, ...o sea, es una pila y los, con, y los concursos... los, mejores, por los ...claro, no he estudiado nunca la guitarra en mi vida, nunca... ...toco de oído, no he tocado de oído toda la guitarra... ...porque me hacía falta para comer... Mi padre y mi madre y yo jovencillo digo, empecé a tocar por Pérez, po, po, po, y tocaba y, y mira, pues me busca la vida. He pagado dos pisos con la guitarra mía, con la guitarra mía, no he poner. Mérito, ¿eh? Sí, porque el sueldo del puerto para comer, justito. Claro, como me mueve dos niños, mi madre y mi padre, pues, con la guitarra, pues, para empezar a tocar po, po, para allá. Pues, ¿Y a bueno. Adelante. bueno, ¿qué te pareció la feria de San Pedro este año? O sea, la mejor del mundo, ¿eh? esa es la mejor fiera, feria del mundo más grande vaya me metí allí para, para todos y me perdí digo además lo de los jubilados es, una, es, un, es un encanto eh es lo los jubilados es, eh, todo, todo preparado un encanto vaya y me gusta mucho medio otro día y es que yo tengo que tocar el labrador el labrador toca yo siempre de mi vida y después tengo un hijo que trabaja de camionero que toca todos los días y dos veces al día voy, voy, voy a pelar, mi mi protege mi hijo Toca para comérselo, pero raro, como es como mi hijo, como es mi hijo, no pude decir que toca bien. Pero Pepe, tu hijo toca pa y baila ahora. ...Pepe tu hijo me toca ir por solear y me, me, me, me levanta. Y después digo, Pepe, tú tocas solo. Va a una fiesta a los 200 euros, solo de guitarra, de música, una boda, con una boda, pues empieza a tocar y se enrolla su aire. 200, ...papá, una fiesta, oh, que eso, que encantado de que esté con nosotros siempre... ...esté pendiente a eso, a veces si nos toca este año la lotería... Y, ...este año sé, este año toca la lotería... ...a veces si nos toca este año, ¿no? ...gracias Pepe, vive, cosa, pega, fiesta, pega, venga... ...guitarra llora conmigo, guitarra Rique conmigo... ...eres mi fiel compañera cuando yo estoy contigo... ...es un placer entrevistar al alcalde de Manilva, que siempre está en todo... ...y hoy también se une a esta gran fiesta anual... ...que hace la Peña Flamenca de San Pedro... de qué alegría ...pues nada, siempre es un placer compartir... ...venimos invitados por la Peña Cultural Flamenca de Manilva... ...a representación con su presidente... ...y su secretaria que está aquí... ...y bueno, apoyar el mundo de la cultura y el flamenco... ...algo tan nuestro como para los andaluces... ...y para la gente de Manilva, de San Pedro, de Marbella... ...pues acompañando a la familia del flamenco de, de, de San Pedro... ...pues es un placer, la verdad. Hemos tenido vuestra fiesta recientemente... ...con esa fiesta de la Vendimia que hace todos los años... ...que es algo espectacular, ¿no? Buenas, pues muy bien, muy contento y satisfecho... ...porque ha sido un verano plagado de eventos en Manilva... ...de mucha diversión y de mucho de, también tradición... Y para nosotros la fiesta de la vendimia, que coincide también con el Festival Flamenco, que hemos celebrado la 40 edición del Festival Flamenco de, de, la, de la Vendimia de Manilva, pues también es un símbolo importantísimo en, nuestra, en nuestro municipio. De modo que ha ido perfecto, le, el año no ha sido muy bueno de uva, pero eso no quiere decir la excelencia y la calidad siempre la misma. Pero sí que es verdad que nosotros siempre que vamos vemos esas cajitas de uva, ese sitio tan bonito como en Manilva, que es precioso, lo tenéis súper cuidado y es para la enhorabuena alcalde. ...por cómo tenéis Manilva de Bonito... ...además que es una ciudad que va mucho extranjeros, ...de muchas nacionalidades ¿no? Pues sí, tenemos 97 nacionalidades diferentes... ...conviviendo con nosotros en Manilva... ...por supuesto lo que queremos es... ...conservar nuestra idiosincrasia... ...creo que es un pueblo... ...que no sobre su pasado, no tiene futuro... ...de modo que para nosotros... Eh, ...desde el Ayuntamiento apostar por las viñas... ...por nuestros recursos naturales... ...pues es fundamental... ...nuestro paisaje verde... Eh, ...en agosto con esas laderas mirando al mar es algo invidiable, de modo que... ...que seguimos conservando nuestras playas, apostando por ellas... ...trabajando muy duro para sacar a Manilva adelante... ...para que el bienestar de la gente de Manilva siga... ...pero a todos los que nos visitan, bienvenidos sean... ...Manilva es un día, es un sitio perfecto para pasar un fin de semana... ...para pasar un día, la gente que nos estén viendo de Marbella... ...de San Pedro, de toda la comarca... ...pues que vayan, que disfruten nuestros chiringuitos... ...nuestros restaurantes en Sabinilla, en toda la zona de la costa... ...y pasen un día en Manilva, también pueden visitar... ...el Museo del Vino, que es el Cibima... Y de modo que hay muchas alternativas para visitar y pasar un fin de semana, unos días en Manilva. Muchas gracias, alcalde. Enhorabuena por tener un cargo en el que representa usted una ciudad tan bonita como Manilva. Gracias. Muchas gracias. Un placer, como siempre, a vuestra disposición. Bueno, tenemos aquí una mesa fantástica con los presidentes, alcalde, teniente alcalde y aquí también con la peña de Manilva, ¿no? ¿Qué tal? Sí, muy bien. Gracias. Aquí estamos. Para nosotros es un honor estar... ...está en esta mesa sentado con, con, con, esta, con esta compañía, desde luego... ...estamos encantados. Peña, hay una peña fabulosa también en Manila, no tenido, ¿no? Intentamos, intentamos, yo tengo... ...yo lo, lo mejor que tengo en Manilva ...aparte de toda la gente y, la, y, lo, y, lo, y los abonados y los socios... ...es mi junta directiva, que la, la verdad es que soy muy, muy agraciado... ...y estoy muy afortunado de tener una junta directiva... Como que tengo, actuamos, hacemos la... ...intentamos hacer lo mejor posible por el bien viernes flamenco... ...y ahí vamos, intentándolo todos los días, todos y intentándolo. Dice que algo tiene el agua cuando la bendice... ...algo tendrá esa peña, ¿no?, cuando tiene tanta fama... ...y además usted canta también, que me ha dicho que canta... Bueno, yo canto, yo canto, yo canto cuando hay motos ...de allí de Manilva, por medio, si no, canto muy poco... <risa> ...la verdad es que no, bueno, soy aficionado... ...me gusta el que gusta el cante, pero tampoco soy cantado de... ...de escenario y de tablado ...me da mucho respeto a eso... ...a mí el, el flamenco... ...el flamenco me merece muchísimo respeto... ...y entonces yo... En, mi, ...en mis cortas posibilidades... ...por decirlo de alguna forma... ...no me creo capacitado para poder cantar... ...ante un público así... ...porque eso, eso hay que... ...hay que tener unas cualidades que, que, que yo... ...creo que no las tengo. algún día el placer de escucharlo? De Amor, cuando te quiera, cuando tú quieras... ...te puedo, te puedo tutear... Cuando tú quieras, y si lo que tú quieres es que yo cante, bueno, quiero decir, cantar para que tú lo oigas y si ese es tu, es tu deseo, yo lo, lo. Por mi parte no va a quedar, por mi parte no va a quedar. Por mi parte no va a... Pepe García, José García Luque. Presidente de la Peña. ¿no? Presidente de la Peña. Tengo ese honor, tengo ese honor. Hablamos con el señor Diego Jiménez, teniente es este alcalde de esta bonita ciudad de Manilva y que hoy aquí acompañando también todo, el alcalde de la Peña unido, ¿no? Estas dos peñas, de Manilva y de San Manuel, ¿no? sí. Bueno, además de representante institucional, yo soy miembro de la Peña porque me gusta, también soy aficionado, pero permitidme que lo primero que os diga es que siempre os veo en, en todo acto social, político, así que os doy las gracias y la enhorabuena por vuestro trabajo y encantado de, de que esté de Salombo, un rato con vuestro micrófono vuestra feria y también el cante, ¿También el cante? Sí, un festival muy bonito la verdad con muchas ganas después de estos años de pandemia en las que no se pudo celebrar y un festival dedicado a la mujer donde hemos tenido la verdad que, que un lujo un lujo de cartel y que disfrutamos mucho de, de, de este festival nos apuntamos nosotros a ahora Mira, festival, y os esperamos, pues bien, esperamos, Muchas gracias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 Reserva en el 952-7899-21 o en el 638 05 8136 Estamos en la Avenida Lorenzo Morito Romero San Pedro Alcántara. El equipo del Gamonao os desea una feliz fiestas.